Muy buenas chicos, bienvenidos. La verdad que estoy muy muy feliz en estos momentos. He hecho una nueva adquisición, chicos, como podrán ver en el título. Vamos a cambiar por fin de silla a una tipo gamer, así que ya pudimos estar despidiendo este butaco. Hasta para el colchonarlo tuve que poner esta cobija gruesa porque la verdad sí que calla bastante. Ya saben qué parte de la que talla. Es hora de despedirlo, adiós. Y es hora de darle la bienvenida a mi nueva silla que Ahí está. Vamos con tomas épicas. No mentira chicos, esa no es la nueva silla gamer Simplemente la he comprado porque realmente que me hacen falta sillas con espaldar Ya que como por anotar lo que yo tengo son butacos De esos que pues simplemente es para sentarse, no tiene cómo reposar la espalda Así que vamos ahora sí a la nueva silla gamer Que les va a encantar Su estilo, su diseño y su precio Espectacular, vamos a verla Ahora sí ahora la verdad. Llegó la silla, la tenemos por aquí en esta caja. Esta de eh, chicos está azul es ergonómica, como pueden notarse yo eh, gamer azul negro, poltrona gamer azul preta. Bueno chicos tiene varios detalles. La he comprado en Home Center. Por cierto les comento no me patrocina no me da una silla, yo fui personalmente a comprarla. Así que dicen si me acompaña y hacemos el unboxing. Así que vamos. Bueno, iniciamos por aquí chicos sacando la silla gamer por aquí bastante cartón vemos pues lógicamente para cuidar bien todos los elementos de la silla vemos que viene con bolsitas de burbujitas bueno por ahí mire que la cámara estuviera grabando bien eh, que estuviera el ángulo ideal aquí empezamos a sacar lo que es lo reposabrazo, chicos también encontramos por aquí donde nos sentamos la parte eh, inferior Aquí encontramos la parte de atrás donde reposamos la espalda. Bueno, por aquí encontramos el soporte, la, la base. Aquí, bueno, la colocamos, eh, pues seguimos sacando todos los elementos. Aquí, chicos, encontramos lo que son las tapitas, los protectores, tornillos, la llave Bristol para apretar todos los tornillos que ya trae Entonces, pues, por aquí nos vamos a colocar a destapar, sacarlos primero, primero que todo lo que es las rueditas. Así que, bueno, por aquí damos más espacio. Bueno, aquí cambiamos de ángulo de cámara para que vean mucho mejor Cómo va a ser el proceso de armado Aquí seguimos sacando todo lo que necesitamos Para que ya encontramos las llanticas, las rueditas Para que la silla pues se mueva de un lado a otro Para que la silla deslice Aquí como pueden notar pues trae todo Lógicamente ya habíamos confirmado en el Mojon center Que vinieran todas las piezas Como pueden notar colocar estas rueditas es muy muy fácil Simplemente hacerle un poco de presión Y listo chicos, veas que es de verdad que armar esta silla es muy fácil y como pueden notar ya quedó lista esa parte Donde va suspendida la silla Donde básicamente sostiene todo el, el peso Aquí ya encontramos la parte de suspensión La que permite que suba y baje la silla Según pues, nuestra estatura Básicamente aquí ya logramos colocar eh, La palanquita de suspensión Ahí pues estamos probando que, que todo esté en orden porque pues por más que verifique que vinieran todas las piezas Nunca sabe que de pronto alguna pieza venga vencida Menos mal pues hasta el momento ahí va todo más que bien Ahí ya la, eh, la palanquita de suspensión para subir y bajar estaba más, más que bien chicos Así que bueno aquí como para notar ya haciendo algunas verificaciones Ahí colocándole peso me que todo está en orden Bueno chicos ahora sigue la parte donde nos sentamos Ahí pues ya la estoy destapando Ahí también podemos ver que nos traen unos manuales Por ahí pues vi que se me empezaban a caer las cosas Importantísimo ver los manuales Porque hay unos tornillos que vienen Específicamente para unas partes Así que eso fue lo que quisimos mirar que los tornillos quedaran bien bien colocados bueno por aquí estaba mirando cómo exactamente iba esta parte porque veo que tenía una parte que decía front o sea que era el frente por ahí pues uno puede cometer errores y colocarla al revés básicamente aunque sea increíble chicos si sí, se puede armar mal la silla sobre todo esta parte aquí la he colocado encima de la caja para poder atornillar ahí nuevamente cambiamos de ángulo de cámara para que vean que cómo es el armado para que vean cómo se ve armar correctamente y seguimos mirando mirando manuales ya que quería hacerlo de la mejor forma por aquí ya sacamos los tornillos ahí vimos que habían unos tornillos distintos eran dos eh, tipos de tornillos unos que venían solo dos Y otros que si el resto que eran exactamente iguales Pero habían dos especialmente Que iban en un punto O sea no iban en otro punto sino iban exactamente ahí donde lo estamos apretando Y bueno chicos aquí ya con la llave Bristol Empezamos a apretar todos los tornillos Importantísimo que queden muy Muy bien atornillados Ya que pues chicos, imagínense que quede mal armada nunca sabe, pues que se le, yo qué sé, que se desbarate, se desarme, se parta. Ya pues no sé si esto lo cura la garantía. O si les cuento un dato, la silla cuenta con dos años de garantía, importantísimo, pero como les digo no sé hasta dónde cura. Por eso pues lo importante fue apretarla muy bien. Bueno chicos, aquí vamos a sacar lo que son los reposabrazos, los, básicamente lo que donde colocamos los brazos. Esta que es ajustable, entonces aquí fuimos mirando de a poco cómo iba. Vi que iba a tener bastantes problemas al colocar los tornillos, ya que se me caía y se me caía la llave de Bristol, porque como uno es tan larga y yo le trataba de hacer presión para que quedaran bien bien apretados los tornillos. y sí, bien ahí se me caía, se me caía la llave de Bristol, entonces hacer esta presión no tenía como donde agarrarla bien bien para que no pasar a esto bueno aquí ya colocamos el primero vamos a colocar ahora el de reposada brazo derecho Aquí ya estamos, bueno, nuevamente midiendo Igualito, igualito Que como se instaló el izquierdo Aquí nuevamente se me caía Y se me caía la llavecita Bristol Pero bueno chicos, lo importante es que Se logró apretar muy, muy bien Estos tornillos, que por cierto eran bastante Largos, aquí ya vamos con la parte De atrás, donde colocamos la espalda Bueno, aquí la destapamos con las tijeritas eh, La sacamos, aquí mire que Todo estuviera grabando en orden, porque imagínense Que yo armé y arme y no estuviera grabando Aquí notamos que tiene como unas como unas pelucitas que pues más adelante me di cuenta que la mejor opción era eh, con una mechera con un poco de fuego muy muy medido quemarlas y continuamos verificando por aquí veo que había quedado algo mal nuevamente como les digo ese se me complicó un poco bastante armarla sobre todo la parte de donde colocamos la espalda reposa espalda pero bueno chicos de a poco la fui sacando adelante, pude lograr armar todo, como por notar Lo más importante era que quedaran bien puestos los tornillos, bien apretados como les decía Pero créanme que con esta llave Bristol fue todo, todo un desafío Bueno chicos, ya como para notar está prácticamente lista Aquí lo que simplemente estoy haciendo es dándole como una verificada a los tornillos Que realmente queden full, full apretados para no tener ningún inconveniente, se puede imaginar que uno se siente de un momento a otro, se parta algo, se desarme tras de la tristeza que daría que se dañara la silla el doño golpecito que se metería uno al, pues, al, al caerse pero bueno chicos como aquí como por anotar prácticamente ya está quedando full full si sí quedó bien armada la verdad que si sí hice el esfuerzo muy muy grande aquí como por anotar simplemente no hace falta son los taponcitos aquí lo vamos a colocar estos taponcitos los que tapan los tornillos para que se vea bien bien armada está fantástica casilla gamer, aquí estamos colocando los taponcitos, realmente eso sí no quiere ningún esfuerzo, simplemente se colocan en los huequitos, en las ranuritas se hace un poco de presión y básicamente así quedaría esta silla, chicos. Miren, ahí pues hacemos un poco de golpecito suave. Lógicamente no hay la parte de ninguna pasta. Aquí nuevamente la otra. Golpeamos ligeramente. Tampoco de darle un golpe fuerte o, o darle con un martillo o nada parecido. Y chicos, aquí ya ha quedado la silla. Espectacular. Ay, con la señal lo, lo decía. Como para no te vean, aquí vamos a acomodarla, vamos a graduarla. Ahí baja. Ahí esa cara de felicidad, de satisfacción de verdad verdad que lo dice todo, como también en el reposabrazos queda muy bien hacia atrás para no estorbar el momento que queramos subirlo, sube, baja y esa, como les digo, esa cara de satisfacción lo dice todo. Chicos, la verdad que estoy muy feliz con los resultados De verdad que me ha impresionado bastante Esta silla, me ha salido muy Muy económica, nuevamente les digo eh, La he comprado en un home center Bueno, les Ah, claro que Home Center no me la ha regalado No me ha patrocinado el video Yo la he comprado en mi bolsillo Con los pocos ganancias que he tenido En lo que es YouTube Y bueno en mi negocio y demás Que en este momento pues estoy en él La verdad que sí me ha gustado bastante esta silla La puedo recomendar, es muy buena Lo que me gusta es que tiene esta opción de levantarlo reposar, Reposabrazos Totalmente para uno poderla usar De este modo sin que le estorbe uno para mover los brazos Como podrán verla Estoy muy feliz la verdad Ya podré dejar atrás estos butacos tan malucos Que la verdad es que lastiman bastante la espalda O sea, usarlo de vez en cuando no es malo Pero realmente es muy, muy incómodo Por hoy les pues, he tenido que poner Esta cobija gruesa Y pues chicos, lo bueno es que pude comprar también me ha alcanzado para comprar esta sillita Plegable para, para ahorrar espacio De pues un poco colchonada eh, Tanto para la espalda como para donde uno se sienta. la caja si no tengo idea qué voy a hacer con ella yo creería que lo mejor es guardarla aquí arriba tengo una bodega allá está la bodega así que pues realmente como les digo esta silla me ha costado en pesos colombianos 469.900 bueno, 470 básicamente que vendrían a ser aproximadamente unos 123 dólares que ha costado esta silla como les digo, no sé si en el home center de esos países, bueno, no sé si haya home center en otros países, también haya esta silla. Así que la verdad, como les digo, me ha gustado bastante, está muy cómoda. Los robachines, pues, puede que no sean lo mejor, pero igual forma no la puede alisar uno bien. Está muy cómoda. Lastimosamente, pues, la parte del espaldar no es de esas que se inclinan hasta, bueno, casi hasta que uno acostado. Pero la verdad pues está bien por el precio ya que pues una silla de estas puede valer más de un millón de pesos Más de 300, 400 dólares de este tipo de sillas Sí las estuve averiguando pero realmente me pareció que pues el presupuesto no daba Y bueno de todas maneras para tener aquí en el local pues el momento y lo que hay chicos Lo importante es que se ha hecho un avance muy grande porque pues la verdad pasar de este butaco con la cobija a una silla de estas que también que es un cambio áspero. O sea, es un cambio total. Un paso muy grande que he logrado dar. Y bueno, chicos, muchas gracias por el video. Espero que les haya gustado este unboxing de esta silla. La verdad que sí, yo estoy muy, muy feliz de haberla adquirido. Eh, me va a cambiar totalmente la vida porque pues ya con esta comodidad que tengo se siente uno mucho mejor. Como que la alegría vuelve a uno. Motiva más para hacer más videos. Pues a estar uno como tan chévere, ver que uno... Que de a poco se le han cumpliendo los sueños a uno Entonces chicos no lo olviden por favor Suscríbanse al canal, den like a todos mis videos Ayúdenme reproduciendo los videos Viendo los, los anuncios para que Poder monetizar más poder Coger más dinero, como les digo Si yo llegara a coger mucho dinero en Youtube Podría hacer mucho sorteo, hacer Bueno, hacer rifas, regalar cosas Hay cantidad de cosas que siempre he querido hacer Pero como les digo por favor colaboren Y ya depende mucho de lo que ustedes me puedan ayudar Así que chicos, no siendo más Me despido y hasta la próxima Bye Bye, los quiero.